¿Has despejado ecuaciones y cuando llegas al final, nunca te has preguntado qué es ese valor? ¿Sabías que ese es el número que satisface al final la igualdad? Sí, efectivamente uno dice que lo que está sumando pasó restando, y aquí suma, pasa restando. 8x menos 3x son 5x y 20 menos 5 es 15. Y uno dice, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y sí, efectivamente x la despejas y 15 entre 5 es 3. Ajá, ahí... Siempre tú puedes comprobar si ese es el resultado ¿Ese 3 qué significa? Bueno, colócalo aquí donde está la X A ver si cumple la igualdad Y sacas tus cuentas ¿Cuánto es 8 por 3? 8 por 3 es 24 Si a 24 le sumas 5 De este lado izquierdo te daría 29 ¿Y qué pasa al lado de allá? 3 por 3 es 9 Y 20 más 9 es 29 Mira que efectivamente se cumple la igualdad Y este es el número que te permite que eso suceda ¿Sabías es eso?